Hola, te invito a participar en este nuevo curso especializado en gestión de contratos APP, en el que veremos el incumplimiento, el secuestro y la terminación anticipada de contratos. Este es el tercero y último de tres cursos virtuales que se centran en aspectos concretos de la gestión con un enfoque muy práctico, orientados a fortalecer las habilidades y capacidades de los actores involucrados en los proyectos. El primer curso trató sobre la organización y elaboración del manual operativo. Mientras que en el segundo curso vimos la modificación, renegociación y reequilibrio de los contratos APP. El objetivo de este tercer curso es que aprendas a valorar las herramientas de las que suelen disponer los contratos para gestionar los incumplimientos del concesionario, las situaciones en que pueden secuestrarse el contrato o los motivos que pueden originar una terminación anticipada del contrato. También aprenderás a cuantificar las implicaciones económicas que conllevan. Solo consta de dos módulos que equivalen a dos o tres semanas de estudio, de acuerdo al ritmo con el que avances. Durante el primer módulo abordaremos, primero, cómo realizar un adecuado seguimiento del contrato. Y segundo, cuándo y cómo actuar en función de los incumplimientos que se puedan producir. Durante el segundo módulo se analizará el secuestro del contrato y la terminación anticipada. Si deseas profundizar tu conocimiento en gestión de contratos APP, inscríbete ya.